Aquí me encuentro haciendo barquitos de papel. Aquí me encuentro haciendo papagueros con las cartas que nunca cambié el universo Pues en tus manos solo para ti. Aquí me encuentro manos atadas. No tuve nada para mí. Perdí la cuenta de cuánto te ofrecí por fácil contar lo que recibí. De ti, nada, no, nada, no, nada no. El universo para ti, pero que hay de mí, que hay de ti para mí, nada, no, nada no. El universo para ti No para ti, nada para mí. Tal vez nunca vi cuánto me amabas, cuánto amor entregabas y me tocó perder. Te perdí y ahora lloro por ti. Ya no estás junto a mí, no estás aquí. Sé que fui un tonto y lo siento que no valore todo lo que tú estabas haciendo. Sé que estás enojada y lo entiendo. Y que no me hablas, yo te comprendo. Te hago tanta falta a ti como tú a mí detalle que quiero decir, ahora yo soy el que se preocupa por ti, corazón, te perdí y fue un error, fui un tonto, corazón, te perdí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 No sabes cuánto duele tu amor Solo pido que vuelvas Que regreses a mí No sabes cuánto te amo Yo Tal vez nunca vi Cuánto me amabas Cuánto amor entregabas Y me tocó perder Te perdí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 Estás aquí